Es lo que pasa, es lo que pasa, es lo que pasa, si la gente pide todo lo que tiene porque alguien lo quiere meter en su casa y le deja sin futuro, para que nunca jamás pueda reclamar lo que le falta, Dale maduro, dale maduro, a veces les metemos un palo por el culo, les echamos al león y le quitamos lo que es nuestro, lo que es nuestro y de nuestro en una obra que nunca finalizaron Y viviendo solo de papa, Entraron a los padres que viven en su casa En cuya conciencia solo habita El de mantener a la criaturas que ellos mismos han criado Y les duele, y les cuesta, y no les queda ni una papa en las manos Hay un gran perro padeando Mirando por la ventana de tu casa ver Si está cobrando que como quien roba aunque no tenga ni por una barra de pan o el en tu puerta como si tuvieras una alijo de coca metido en el baño y no tienes ni papel para limpiarte el culo al cagar pero de por la China a mí se puede de almero, un rubrito de bolsillo que se guarda en una bolsa y no te devolverá una gran bolsa que no tiene final ese chucho mal hablado, que en todos momentos, lo que tú te has ganado. Al a un y con tu curro, trabajando en no las sé llamas, sin parar de bombita en la puerta. Para que tengas que ir todos los días antes a lo Desagradable desecho humano. Al nota S entre todos aquí reuniditos y escondidos detrás de un claro, y eso. Y entonces, entonces, entonces habría que ver, habría que ver, habría que ver qué es lo que pasa.